Soy grafiña. ¿Y quién eres tú? Me importa una mierda. Tengo un amigo que tuvo un serio accidente con el auto y está internado desde hace una semana en el hospital. Hoy, lo fui a visitar, porque me dijeron que recobró el conocimiento después de varios días en coma. Y allí estaba el infeliz, más muerto que vivo. Me dije a mí mismo, tengo que animarlo. Como sabía que estaba casi loco y obsesionado con una dieta para adelgazar, aproveché para darle una buena noticia. Así que le dije. Hermano, tengo una noticia buena y una mala. La buena es. Has perdido unos 30 kilos de peso. Enhorabuena. Sus ojos se abrieron con expresión de alegría y con voz agónica, apenas con un susurro y la dificultad misma por los tubos que tenía en la boca, me preguntó. ¿Y cuál es la mala? La mala hermano es... Que te han cortado las piernas. <risa>